Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Aquí tengo a mi izquierda a Ingrid, que está trabajando con un cuento y apareció una maleza que nosotros reconocemos todo, todo el tiempo en nuestro taller. Vamos a encontrarla acá, a ver ustedes qué les parece. Llegó a una esquina donde había un edificio de ladrillo. después había un local y un bar que estaban cerrados. Al lado había una chica vestida con un y azul parada enfrente de una puerta pintada de negro. Bueno, el verbo ver es uno de esos verbos Aparecedores mil por mil Que nosotros siempre le damos casa ¿Por qué? Porque todo está Hay tal cosa, hay tal otra, hay lo demás allá Me acuerdo de una imagen tremenda De Stephen King ¿no? que En una novela que es bastante berretona este, creo que en algún programa ya lo habré mencionado El ejemplo En Doctor Sueño, Stephen King En lugar de decir eh, Ojo, es en la habitación de una chica Que está dejando ya de ser niña para pasar a ser preadolescente, ¿no? Olvida ya sus peluches, los tiene olvidados. Entonces, en lugar de decir, este, el, eh, había, digamos, un conejo de peluche en el último anaquel de la biblioteca, decía, el nombre del peluche era Brinquitos, no supongo que sea Jampi en inglés, decía, este el, el conejo Brinquitos, eh, eh, arriba, en el, el último anaquel de la biblioteca, de su exilio de orejas caídas. ¡Qué maravilla! Eh? En lugar de decir había un conejo, dice desde su exilio de orejas caídas. De acuerdo con nuestro método, nosotros sabemos que uno se puede apoyar en estas palabras para sacarles el jugo. Estas nosotros las llamamos palabras de qué color, muchachos. A ver, fuerte. Naranjas. Naranjas, sí. muy bien, exactamente. Acá tenemos otra para naranja. Acá tenemos otra. Ahí está. Bueno, vamos a ver qué hacemos. sí Llegué a una esquina donde había un edificio de ladrillos. Llegué a una esquina, podemos mandarle esto, mirá, ocupada por un edificio de ladrillos, ¿ok? Como todos los edificios son de ladrillos, vamos a ponerlo de ladrillos a la vista, a la vista exactamente. Ahí estamos. Llegué a una esquina ocupada por un edificio de ladrillos a la vista. Después... ¿Después de qué? Al lado del, del edificio de los Al lado del edificio. Un local es como la para el lugar, es vacía. ¿Ves? ¿Qué le mandas? ¿Local de que? ropa? Eh, no, es una persiana baja. Ah. Este, pero yo después digo la persiana baja. Bueno, ah, acá. O sea. De, una persiana baja Vení un poquito para acá quiero que la audiencia vea a las chicas que hay en el taller de corte y corrección. Muy bien. Llegó una esquina ocupada por un edificio de la vida, Al lado del edificio había un local. Bueno, al lado del edificio, mirá esto, por ejemplo, ¿ves? Se agazapaba ¿eh? Un bar, un local con las persianas bajas. Y un bar, coma, el verbo estar, de paso se lo estamos cepillando, cerrado. también cerrado. Porque así, ¿ves? mira qué piola. También cerrado. Ahí está. Y acá, la, la, como uno va corrigiendo, después tiene que revisar. Acá tenemos una discordancia de número. ¿Mm? Se agazapaban hmm. un local con la expresión baja y un bar también cerrado. ¿Ok? <risa> Vamos revisando. Llegué una esquina ocupada por un edificio de ladrillos a la vista. Al lado del edificio se agazapaba un local con las persianas bajas y un bar también cerrado Te voy a contar. ¿Eh? Sí, perfecto. Al lado había... Bueno, este al lado ya lo usamos. Entonces. Perfecto. Después, ¿eh? como ya dijiste, al lado ahora después no es un sentido temporal. Le seguía tal cosa, ¿no? Después, después. Después, parada frente a una puerta, está lleno de gente acá. Lo que pasa es que hacen silencio, están admirados del humo que sale de mi cabeza. <risa> sí. Después, parada frente a una puerta pintada de negro, ¿Mm? una chica, podemos, este había ser puente también, puede mandarle, B. A una chica vestida con una esmoquina azul. ¿Sería posible que no hubiera verbo conjugado en esa oración? Eh, sí, que se podría eliminar, decir, a ver si se, la, se manda así, por ejemplo. Que quede como tácito. Sí, en, en realidad más que tácito es el idido. ¿eh? El con una coma. Vamos a probarlo. Llegué a una esquina ocupada por un edificio de la Dios a la vista. Al lado del edificio se agazapaba en un local con las persianas bajas y un bar. También cerrado. Después parada frente a una puerta pintada de negro. Más adelante mejor, porque después no se la banca, ¿eh? Más adelante. O sea, se ve que ella va caminando acá. Claro, está perfecto. Más adelante, parada frente a una puerta pintada de negro. La mía estaba parada como esperando sí. a que la abriera, ¿no? No, no, ella era como que invitaba a la, a la gente a pasar. Ah, entonces, parada en un umbral parada en un umbral oscuro coma acá le dimos el con la puerta pintada de negro una chica vestida con un a ver quién lo puede cambiar con una sola palabra. Ponga pausa eh, a ver si la aciertan como nosotros. Una chica. Con a, un smoking azul. azul. Una en una un smoking azul. Una sola palabra, dije. De a ver. qué Bien, okay, bien, Gustavo, ahí ah. Ahí está. Una, una chica de jeans, una chica de pollero, una chica de smoking azul. Bueno. Smoking, es Smoking, está Castella, Está Smoking, ahí está. Esta está, smoking. Ahí está. Eh, llegué a una esquina. A ver, ¿qué, qué personaje de, de.? Bueno, si digo al autor lo van a sacar enseguida, pero ¿qué personaje de una espía popularizó el uso del smoking? ¿Eh? Bueno, James Bond. My name is Marcelo, Marcelo Di Marco. ¿Eh? No, my, my name is Di Marco, Marcelo Di Marco. My name is Bond y James Bond. Llegué a una esquina ocupada por un edificio de la a la Vista. Al lado del edificio se agazapaba en un local con las personas bajas y un bar también cerrado. Más adelante, parada en un umbral oscuro, la puerta pintada de negro, una chica de smoking azul invitaba a quienes pasaran por ahí. Es una palabra de mierda, esa. Ajá, ajá. es muy, muy burocrática. También puedo decir, por ejemplo, el doctor transeúntes, los circunstantes. Ahí no te va a entender nada, pero sí, es circunstante. ¿sabes? buscás en el DRAE la palabra circunstante y te encontrás que dice: este, Sí, gente que andaba por ahí alrededor. Es eso, la gente lo, lo, los comparsa de nuestra vida. Si nuestra vida fue una ópera, la gente que anda por la calle vienen a ser los, los figurantes, los circunstantes, digamos. ¿no? Más adelante, parada.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 o mejor con la puerta, pintada de negro. Puedes también darle otro color, ¿ves? entre abierta y pintada de negro. Mm. ¿Y en ese antro no es no, no, algo que sea necesario calificar el lugar? No, eh, no yo se lo decir. Es un tema de punto de vista. ¿Cómo hace la piba para salir en un antro? Eso es una buena pregunta del lector. Veía fuera Exacto, malo. seguro que se trataba de un antro. ¿Cómo se llamaba el antro de la película El profesor chiflado del pibe Xavi Luis? De Xavi Lewis y con Xavi Luis. El pozo voluptuoso. Mirá qué lindo nombre para un antro. El pozo voluptuoso. Llegó una esquina ocupada por un edificio de ladrillos a la vista. Al lado del edificio se agazapaba en un local con las persianas bajas y un bar también cerrado. Más adelante, parada en un umbral oscuro, una chica de smoking azul invitaba a quienes pasaran por ahí a entrar en ese antro, seguro que se trataba de un antro, con la puerta entreabierta y pintada de negro. Oh, está genial. ¿Eh? Quedó lindo, ¿te quedó, gustó? Quedó genial. Bueno, anda a buscar el pulgar arriba. Ahí está. ¿Lo ves gordito ahí? El pulgar del papá pitufo. Y ponelo bien adelante, esa lucecita azul, eh? bueno, Señores, púgalos arriba para Ingrid, para Mercedes y Marco. Muchas gracias. A vos. Hasta luego. Chao. Ah, y sigan suscribiéndose al canal y compartanlo, porque de eso morfamos. Hasta pronto.